Desde que se promulgó la ley de servicios financieros, la norma dio buenos resultados, uno de ellos, la denominada lista azul, es decir, el premiar al buen pagador que tiene una deuda con alguna entidad financiera. Desde la vigencia de la ley hasta abril de este año, son 775.534 clientes los beneficiados. ¿Y de qué se benefician las personas por efectuar el pago a tiempo, no estar en mora, etcétera? Primero es una disminución de tasas de interés, estamos hablando de 443 mil personas que se han beneficiado, refinanciamiento, en algún momento pueden necesitar un refinanciamiento de su crédito. Sin embargo no es el único resultado, es importante resaltar el incremento de los créditos otorgados al sector productivo, que a abril de este año llegan a 7.565 millones de dólares. La cartera que más ha crecido, que es la que más nos interesa, porque es la que genera mano de obra, mucha mano de obra, es la del microcrédito que está en un, en un crecimiento del 22% y esto obviamente del 23% que es la empresarial. Para los que quieren contar con una vivienda propia, los créditos otorgados por el sistema financiero llegan a abril de este año a 5.796 millones de dólares. Hoy en día ya están en 7.057.452 familias beneficiadas. ¿Y para qué es lo que más utilizan? Definitivamente es las tasas de 5.5% 34.732 familias, el 61%, por lo tanto van al monto más pequeño,